Queremos un Uruguay de oportunidades, por eso el jueves 22 de noviembre vamos a estar a las 19 horas en la casa del Partido Colorado. Te espero.